Si quieres saber de qué se habla, no pierdas nuestras noticias sobre comercio electrónico a continuación. Tan solo tres años después de haber comprado Vine, la popular aplicación de vídeo de corta duración, Twitter ha anunciado su cierre mediante un comunicado. Twitter también aprovechó el momento para comunicar los resultados financieros del tercer trimestre y confirmar el despido del 9% de su plantilla con el fin de mejorar la dura situación financiera que atraviesa. Amazon ha anunciado el resultado económico del tercer trimestre, mostrando unas ventas netas de 32.700 millones de dólares en los nueve primeros meses de este año. En cuanto al tercer trimestre, ha obtenido unos beneficios netos de 252 millones, un resultado que triplica los 79 conseguidos en el mismo periodo de 2015. Tras dos años de desarrollo, Supermercados Consum ya dispone de tienda online formada por más de 9.000 referencias, ofreciendo las mismas ventajas y ofertas que el usuario pueda encontrar en la tienda física. Además, se podrá acceder a todos los descuentos y cheques acumulados en la tarjeta de software. La entrega a domicilio será gratuita hasta el próximo 31 de diciembre de este año. H&M ha llegado a un acuerdo con PayPal para ofrecer a sus clientes el pago a través de la tecnología OneTouch. De momento, esta opción solo estará disponible en España, Reino Unido, Francia e Italia. Esta tecnología permitirá pagar a los clientes de H&M en un solo toque sin necesidad de introducir contraseñas o datos personales. Teleritas te trae las noticias e-commerce de la semana.